días chicos hoy vamos a hablar sobre el tiempo y el movimiento la verdad es que percibimos el tiempo de una manera compleja es un fenómeno físico eh, que tiene que ver también con nuestra percepción como otros que hemos ido viendo a lo largo de este curso así que les recomiendo que veamos en primer lugar este experimento de la doble rendija para entender que eh, toda nuestra percepción sobre el movimiento puede estar incluso basada en una ilusión óptica. Eh, voy a seguir adelante. Eh, con la presentación, quisiera que lo gobiernan este video y así no nos tenemos que detener muchísimo, al igual que los otros videos que hay en la presentación, que también les dejaré en, en interactivo. Lo primero es que el tiempo eh, es un fenómeno que podemos decir que es objetivo, pero también es subjetivo y también es biológico. ¿Por qué es de esa manera? porque desde el punto de vista objetivo nosotros podemos decir en este momento son las 9 y 17 de la mañana del 10 de noviembre y esa hora es objetiva porque es el tiempo para todos, es una medida que se establece en este caso para todos los que están en el planeta Tierra debajo de un meridiano y que eh, han acordado medir de esa manera el tiempo. O sea, que el tiempo objetivo es el que nos da el reloj. Pero también existe un tiempo subjetivo, porque puede ser, por ejemplo, que algunos crean que este video va a tardar muchísimo, pero otros crean que eh, fue muy corto. Es decir, que depende de la manera en que nosotros... Eh, nos relacionamos con lo que nos rodea, cómo enfocamos nuestra atención, tenemos que el tiempo pasa más rápido o pasa más lento. Así que el paso del tiempo tiene que ver también con una sensación subjetiva de la experiencia de cada uno de los sujetos que eh, están en, en una experiencia vital, ¿no? Entonces, pues puede ser que para una mariposa que la vida es muy corta, pues entonces el tiempo sea muy distinto que, por ejemplo, para un ser humano o para un elefante, es decir, que hay unas habilidades cognitivas, también un ambiente social, físico, que tiene que ver con la manera en que entendemos el paso del tiempo, por eso decimos que el tiempo es subjetivo. Y también hablamos de un tiempo biológico, porque casi todos los eh, seres vivos tenemos ciclos, eh, al igual que el planeta, ¿no? Los planetas, cuánto tardan en darle eh, una vuelta al sol, cuánto tarda el día y la noche, las estaciones, eh, la vida, la muerte, son ciclos que marcan un determinado paso del tiempo. Entonces podemos decir también que el tiempo es biológico y que ocurre con una cierta regularidad marcado por unos ciclos o temporalidades. ¿no? Ahora, desde el punto de vista más eh, general, podemos decir que eh, nuestra percepción nos engaña todo el tiempo para crear el tiempo. Es decir, que nosotros en nuestro cerebro son, somos los que creamos el movimiento. Que muchas veces el movimiento es una consecuencia de la percepción y cómo entiende el tiempo. Entonces, que cuando se crea el tiempo, nosotros creamos movimiento o ritmos que nos ayudan a entender el tiempo. Es decir, que el tiempo y el movimiento están muy emparejados porque de acuerdo a cómo nosotros entendamos el paso del tiempo, vamos a entender cómo ocurre el tiempo. Entonces podemos decir que hay un movimiento real cuando, por ejemplo, una persona se desplaza desde la puerta de su casa hasta la cocina. Es decir, aquí podemos hablar de un movimiento, de una percepción que ocurre por un movimiento real. Pero a veces nosotros percibimos el movimiento y el movimiento no ocurre. Integramos eh, distintas visiones de objetos que cambian de intensidad lumínica y eso hace que nosotros los veamos en movimiento. Eh, este eh, experimento y después eh, adelanto científico que fue eh, el estroboscópico fue el que permitió eh, el cine, la televisión, y muchas de, de, las, eh, de los aparatos que nos permiten ver el, el movimiento sobre una pantalla cuando realmente no se produce. Es decir, hablamos de un movimiento aparente. Este sí se los voy a poner cortico porque para todos los que no hayan visto el efecto estroboscópico, que también está, por ejemplo, en el Parque Explora, eh, donde hay toda una sección dedicada a, a la luz pues, y a la imagen y a la producción de las imágenes, les recomiendo que vayan porque es muy interesante y además muy bello ver estos primeros aparatos que eh, en, nos engañaron y nos hicieron creer que las imágenes se movían cuando en realidad eran estáticas. Vamos a ver si esto... Se nos mueve. A ver, a ver. Está muy estático esto. Parece que no, no tengo la buena conexión, pero bueno, ahí se los dejo. Para que lo puedan después eh, consultar. Es muy sencillo. Es simplemente ver eh, en un cilindro que va corriendo a altas velocidades, cómo se produce el movimiento, en este caso, de estas figuritas que ustedes eh, tienen acá y que parece que, eh, que se movieran y le soltaran una pelotica al perro que salta para cogerla. ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero desde el punto de vista físico sucede porque hay flashes de luz, que están separados de 40 a 200 eh, milisegundos y se, de esa manera percibimos un movimiento entre una imagen y otra. Entonces, eh, resulta que nosotros, además de saber que las imágenes no se mueven, eh, que muchas veces son estáticas, pero nosotros las percibimos en movimiento, tenemos que el cine, en este caso, eh, que ha sido pues como el precursor de la imagen en movimiento, estableció que cuando nosotros pasábamos 24 cuadros o 24 imágenes físicas por segundo, nosotros veíamos esas imágenes como si se movieran. Si quisiéramos que esas imágenes, no sé si a ustedes les tocó ver, por ejemplo, el caso de la mujer increíble que se movía así como en cámara lenta, y eso significaba que iba muy rápido, eh, él, se filmaba a 48 cuadros por segundo, es decir, se du duplicaba el número de cuadros, y de esa manera... Eh, se veía más lento y para que se viera más rápido, como flash, que se ve así súper rápido, se filmaban 12 cuadros por segundo. Esto luego se ha ido pues, utilizando en muchos otros medios y ahora también es importantísimo en todos los softwares que trabajan también con animación. Entonces, nosotros eh, desde el punto de vista ya más óptico, es decir, con la cámara también creamos movimiento, ya no solo como un movimiento aparente por la velocidad con la que se reproducen los cuadros por segundo sobre la pantalla, sino por la manera en que nosotros movemos la cámara dentro de un determinado plano. Entonces podemos hablar de un movimiento primario. Cuando nosotros estamos grabando eh, un contenido audiovisual y las personas, los animales, los objetos que tenemos dentro del cuadro se desplazan, entonces hablamos de movimiento primario, es decir, de un movimiento que ocurre dentro del campo visual, ¿sí? Y es un movimiento propio de los objetos o de la cámara, no es un movimiento perdón, de los objetos o de los personajes, no es un movimiento de la cámara, el movimiento primario es un movimiento de lo que está delante de la cámara. Luego tenemos movimientos secundarios. Con los movimientos secundarios la cámara ya se mueve, pero no se, no se desplaza en el espacio, sino que puede en este caso cambiar la distancia focal, entonces cuando nosotros hacemos un zoom in, es decir, nos acercamos a un primer plano o hacemos un zoom out, nos, acercamos, nos alejamos para obtener una panorámica o un plano general, decimos que eso es un movimiento secundario y es un movimiento óptico, luego tenemos lo que llamaríamos un movimiento mecánico, es decir, ya la cámara se mueve en eh, su eje, sobre su eje, el eje puede ser un trípode, por ejemplo, entonces cuando la cámara se mueve, en este caso de derecha a izquierda, a eso le llamamos paneo, es un movimiento mecánico porque la cámara se está moviendo. Lo utilizamos mucho para hacer, por ejemplo, descripción de espacios. Eh, muchos noticieros empiezan con un paneo o también insertos de noticias que quieren demostrar dónde se encuentra el, el, el reportero que va a, o la reportera que va a comunicar la noticia desde un cierto lugar. Luego tenemos también como movimiento mecánico los tilt. Tenemos tilt up cuando la cámara va hacia arriba o tilt down cuando la cámara va hacia abajo. Entonces, eh, para repasar, tenemos de movimientos secundarios, movimientos que llamamos también de traslación. La traslación es cuando la cámara se mueve sobre el espacio es decir ya no se mueve sobre su eje o de una forma óptica sino que se mueve sobre el espacio en el movimiento de arco o circular la cámara como se ve acá por ejemplo acá hay un carro y queremos eh, mostrar el carro por todos sus lados por todos sus frentes entonces rodeamos la cámara el traveling es cuando la cámara se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha sobre eh, un, un riel que normalmente se pone para que la cámara pues, no, no se desvíe, no se curve en ese movimiento de traveling. Luego tenemos el dolly in y el dolly out. El dolly in es cuando sobre ese riel la cámara se mueve hacia adelante y en el dolly out la cámara se mueve hacia atrás. En muchas producciones cinematográficas hay una persona incluso que se encarga de hacer esos movimientos hacia adelante y hacia atrás o hacia la derecha y hacia la izquierda y eh, le llamamos dolly a esa persona, o sea, ese es el rol que tiene y es porque eh, se encarga de con una palanca ir moviendo la cámara sobre ese riel. También hay robots y cámaras, pues como automatizadas para que realicen esos movimientos mecánicos de una manera más más estable, menos humana. Pero en la mayor parte de las producciones cinematográficas todavía ese movimiento lo hace una persona que controla la cámara. Entonces vamos a um, quiero que nos quede claro. ¿Qué tenemos? Movimientos primarios que son los de la, las personas o los objetos que tenemos delante de la cámara. Los movimientos secundarios que son los que hacen, eh, hace propiamente la cámara. Tenemos movimientos ópticos por el zoom in y zoom out, movimientos de traslación cuando la cámara se, se mueve sobre un re, riel. O tenemos movimientos mecánicos cuando la cámara se mueve sobre su propio eje. Esos serían los secundarios. Y por último tenemos los movimientos terciarios. Nosotros eh, pues eh, suspendemos la acción que está ocurriendo delante de la cámara y hacen, decimos corte. Pero cuando decimos corte y luego volvemos a retomar la acción tenemos que eh, empatar esas dos tomas que hemos hecho. Para empatar esos, esas dos tomas o esos dos planos eh, a los cuales eh, llamamos transición, o sea, cómo hacemos el puente entre un plano y otro, tenemos varias opciones. Muchas opciones, pero las más comunes son corte directo, que es un cambio instantáneo que a veces no alcanzamos a percibir. Luego tenemos la disolvencia y es cuando vemos que el plano se empieza o la imagen que se mostraba se empieza como a, a opacar para sobreponerse con la que viene a continuación o tenemos el fade o fundido. Podemos hacer un fundido en el que se acaba eh, un fundido a negro o un fundido a blanco. Y cuando hablamos de fade in, toda la imagen que tenemos empieza como a, a oscurecer de una forma tal que llega a desaparecer o el fade out cuando la imagen eh, empieza ya de una forma gradual a perderse en la pantalla. La verdad es que el fade es un tipo de transición que se utiliza mucho al final de, de una secuencia o de una película, mientras que el corte y la disolvencia son eh, pues las transiciones más comunes dentro de una producción audiovisual. Cada uno de estos movimientos tiene una función específica dentro de la narrativa audiovisual. Y al igual que los planos que habíamos visto al principio del curso, podemos decir que los movimientos ópticos de zoom in y zoom out tienen una función descriptiva o narrativa o dramática, pero eh, los movimientos mecánicos, tienen una función sobre todo descriptiva. Son movimientos que se hacen para mostrar el contexto donde está ocurriendo la acción. Y los movimientos de traslación en los que, como les decía, tenemos un riel sobre la cámara, como el Dolly In, el Dolly Out o el Traveling, pueden tener unas funciones muy variadas, pueden ser descriptivas, narrativas o dramáticas de acuerdo al contexto en el que se use. Sin embargo, yo les diría que la diferencia narrativa más importante entre los movimientos mecánicos y los movimientos de traslación es que los movimientos mecánicos se ocupan eh, sobre todo de las descripciones, mientras que los movimientos de traslación tienen una función más dramática, enfatizan la acción. Les sugeriría sobre todo que cuando vayan a hacer producciones audiovisuales no abusen del zoom in y el zoom out. Se ve feísimo, de hecho eh, hay muchos directores que, eh, audiovisuales de cine, de televisión que nunca lo usan. Es un recurso, eh, digamos que considerado como de un nivel muy amateur, que es típico en los videos de primeras comuniones y piñatas, pero que nosotros tratamos de evitar porque tenemos otras formas de movernos con la cámara gracias a estas posibilidades que nos ofrece el paneo, el til, el dolly o el traveling. Bueno. Eso es todo por ahora. Decirles que por favor vean los videos que tenemos en esta presentación, que no los he incluido, pero que son importantes para entender sobre todo cómo percibimos el movimiento.